Mire, este es el labor, es de la isla. Resulta y sale que un día antes se murió el que hacía aseo, era milísimo de él, pero él no sabía que se había muerto el señor del aseo. A las 3 de la tarde llegó... Siempre me han preguntado que cuáles de las evidencias paranormales considero más reales. Y yo siempre les he contestado que la verdad no puedo asegurar nada sobre las evidencias que encontramos en internet.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 Fue captado por las cámaras de seguridad hablando supuestamente con su compañero, quien había muerto el día anterior. La grabación fue difundida en Instagram, donde se puede ver al hombre de nombre Freddy hablando con alguien que no sale a cuatro. Pero él asegura que era su compañero Joaquín, la persona que hacía el aseo. Empleados del centro comercial aseguraron que ese día no se encontraba nadie en el lugar, ya que estaba cerrado. Estaba solamente el operador de las cámaras, quien al ver la actitud de Freddy, fue y le preguntó con quién conversaba. Freddy le respondió que estaba platicando con Joaquín, la persona que hacía el aseo en el inmueble. Pero el de las cámaras le dijo que era imposible, ya que el intendente había fallecido el día anterior. Al ser entrevistado el protagonista de esta historia aterradora, Aseguró que estaba sentado revisando su celular cuando llegó Joaquín y le preguntó por cosas del trabajo, ya que tienen a un amigo en común en el tercer piso. Incluso se despidió de él con un choque de puño. Sin embargo, en la cámara de seguridad solo se ve a Freddy. Esto atrajo a los medios de comunicación que buscaron tener una entrevista para confirmar que el video era verdadero. Y por lo que menciona Freddy, no se explica su escalofriante experiencia. El siguiente caso ocurrió dentro de una casa en donde comenzaron a suceder fenómenos paranormales. El video parece haber sido grabado en Rusia y no estar manipulado. Se ve claramente cómo el acordeón comienza a ser utilizado por una entidad invisible. El peso del instrumento y la fuerza que se debe de ejercer en él para producir el sonido no pudieran obtenerse por medio de hilos, por lo que me parece una posible evidencia paranormal. auténtica. Son muchos casos a los cuales no se les ha podido encontrar alguna explicación y quedan mientras tanto como un misterio, los dos casos que les he mostrado hoy me parecen muy auténticos hasta que se demuestre lo contrario, pero ¿ustedes qué opinan? Síganme mandando sus evidencias paranormales, sus casos a mi correo oxlacoficial o a mi número de whatsapp que aparecerá en pantalla, recuerden que todos los días subo un nuevo video para que lo analicemos sobre este tipo de fenómenos extraños y sobrenaturales. Mi nombre es Oxlack Castro y juntos somos La Legión Oxlack. Nos vemos hasta mañana.